Saludos a todos, mi nombre es Palo Hoy voy a hablar sobre la licencia de los alternativo en mi identidad Los lo alternativo hay que en mi identidad de una manera emotiva ¿Por qué? Porque tengo una mochoneta en la emoción de la vida Es una manera de expresar de forma alucinante Una manera de diferente de vivir, de comportarse, de vestir etc. Además abarca a varios instrumentos musicales que me deleitan Muchas de tus letras son muy bien complejas, elaboradas, comenzadas, y sobre todo me gustan que las se bendecen, Para mí eso es sinónimo de la libertad, cultura, arte, pasión y amor. No es una de las mentes libres sino se quita la barrera y la sacadura propia, que crecen desde que tenemos uso de razón, debido a los prejuicios y estereotipos sociales. Gracias por acompañarme sobre este tema la influencia de la alternativa en mi identidad. Gracias.